Bueno, aquí tenemos al gordo y el tapón. Que es un, es un tapón de, de brillo normal. ¡Gordo! ¡Gordo, mira! ¡Mira! ¡Mira! Corre, llévaselo. Trátelo. Tráemelo, gordo. Ya no lleva la boca. ¡Gordo! ¡Venga, tráemelo! ¿Otra vez? <risa> Dame. ¿Otra vez? ¿Gordo? Burdo. ¿Otra vez? Venga, dame. Este gato está loco. Se cree que es un perro. ¿Otra vez? Gordo. Gordo. ¿Otra vez? Me voy a forrar con el gato. <risa> no, gordo, trátelo. Gordo, este ya está harto. Ya está cansado.